Listo, muchas gracias. Bueno, profe, entonces, eh, ¿nos recuerda su nombre? Alejandro Muñoz Rodríguez. Ok, y este, usted pertenece al programa de Ingeniería Mecánica. Ok. Eh, ¿Y cómo, cómo fue la construcción del curso? Digamos, ¿usted lo construyó para qué? ¿En qué contexto? Bueno, mmm... Digamos que ese curso fue diseñado en base a, a la estructuración de un programa de posgrado de especialización, la especialización en mecatrónica industrial, así si se denomina el curso. Entonces, eh, inicialmente pues otros profesores, no, yo no, no participé mucho dentro de ese trabajo, eh, construyeron una malla curricular digamos, establecieron como un modelo de currículo para ese programa, se estructuraron asignaturas y entonces pues en su momento se miró que una asignatura, el, el director de, del departamento que en ese momento estaba encargado, eh, dijo, pues, consideró que yo podía digamos, hacer parte en, en términos de construir ese curso, entonces me dijeron, construir este curso, bajo unos lineamientos establecidos pues, por la Escuela de Pedagogía y también en su momento pues, había, había algo de pauta también por el lado de la, del Departamento de Comunicaciones. O sea, digamos, este proceso fue un poco largo. Y también de pronto pues eh, como, como hay, hay un momento, en ese momento como que no estaba bien definido todavía como quién estaba a cargo de uh -huh. dirigir esa construcción. Pues inicialmente recuerdo que me, me tocó comenzar a trabajar más con el departamento de comunicaciones, haciendo pues digamos eh, eh, caso a ciertas directrices de redacción, de imagen corporativa, de esas uh -huh. cosas. Y después entonces eh, se estructuró ya una línea pedagógica, eh, ya, ya existía para ese momento la Dirección de Educación Virtual, entonces la Dirección de Educación Virtual me asignó una pedagoga, y en conjunto con esa pedagoga más toda una serie de alineamientos que venían de aquí de la escuela, entonces del curso, sí. ¿Esa pedagoga quién fue? ¿Fue Isabel? No. no, ese se llamaba Rocío Endes. Entonces sí, ese fue más o menos el proceso que, que tuvimos. Como te digo, al comienzo pues un poco no muy definido, pero, uh -huh. pero sí pues finalmente después de la pedagogía orientó el proceso. Es decir que ese curso corresponde a una asignatura. Es un módulo. Es un módulo, sí. Okay. Sí, digamos, el equivalente a una asignatura. un módulo de la especialización okay. en mecatrónica industrial qué tema, o sea, qué... El curso que yo diseñé se llama herramientas de simulación, ahí pues digamos el objetivo es mostrar eh, básicamente qué herramientas o con qué herramientas se cuentan para uno hacer un proceso de simulación, o sea, digamos los, los contextualizo. Uno como ingeniero intenta describir eh, fenómenos, fenómenos físicos y es lo que pasa es que, pues, los fenómenos físicos son complejos en, en su descripción, se utiliza la matemática, la herramienta de la matemática es importante para ello, pero eh, incluso la matemática puede también resultar compleja, ¿cierto? De, digamos, se pueden plantear ecuaciones, formulaciones, pero la solución de estas formulaciones no es fácil. Entonces, actualmente pues, se cuentan con herramientas computacionales, software, básicamente. Entonces, lo que se hace en ese curso es introducir eh, un poco el concepto de simulación aunque hay otra asignatura que lo trata más a fondo pero pues yo retomo un poquito el, ese, ese tema de la simulación en el curso como a nivel de repaso o, eh, hay un concepto importante en estas especializaciones que el, el, el programa es autocontenido es decir, no hay, una, no hay un diseño de prerequisitos ni de correquisitos sino que las personas pues, pueden tomar los módulos como ellos pues, consideren que quieren ir desarrollando la malla curricular. Entonces, eh, eh, digamos que retomo un poco temas que se han visto o que se deben ver en otro módulo, pero no es mi tema central, como para contextualizar. Y el objetivo central sí es presentarle a, a, a las personas, pues, dos herramientas, básicamente son solo dos de muchas que hay. dos herramientas para hacer simulación en ingeniería, Entonces, si se pone un proyecto, si se trabaja con un enfoque polémico sí se, tiene, se dice que ellos sean los que traigan el problema, porque eh, ellos son, o sea, son, son profesionales que ya muchos están trabajando, entonces se les dice, vamos pues traigan un problema de su empresa, de la industria, de su vida profesional, intentemos desarrollarlo acá. Y sí, que apliquen esas dos técnicas muy sencillas para que pues, ellos lleguen a, a cumplir como un proceso, ¿no? El objetivo es mostrar el proceso, pues, el proceso de modelamiento no sale espontáneamente, que primero va a ser un, como una metodología, uh -huh. y eso es básicamente lo que buscamos desarrollar en ese momento. ¿Qué tipos de actividades se plantean? Bueno, hay actividades, hay unas primeras que son no son calificables, pero son más de control de lectura y de, como de apropiación de conceptos. Eh, se tiene material ahí a disposición, medio digital, ellos lo deben leer y se busca que ellos hacerles un pequeño control de lectura y se abren foros para pues, hacer como una especie de, de, de, digamos de, de diálogo, de, de debate sobre ciertos temas, los tópicos establecidos. Y después las actividades son básicamente tareas, ejercicios, pero construidos en la dinámica que les comentaba ahorita. Es decir, ellos tienen que formular un problema, entonces, bueno, ¿cuál es el problema? Eh, se les dice, mire, el problema tiene que estar formulado en términos de definir lo que llamamos en, en la simulación parámetros, variables, cosas que vamos a medir, que esperamos nosotros encontrar en términos de respuesta, o la respuesta como la voy a entregar en el modelo. Entonces se comienza con actividades, una puede ser esa, la, la, la definición del problema, después otra actividad donde está la, la formulación de un modelo matemático. Son básicamente actividades, son cuatro o cinco actividades. Nosotros hacemos muchas orientadas ya a la aplicación de la, de la herramienta como tal, listo, y si esto es un modelo, entonces pues aplica la herramienta para este modelo, aplica esta es la herramienta para este modelo, y una actividad final que es eh, análisis, comparación, ¿no? Bueno, es un modelo rojo este, se esperaba que arrojara eso, o, digamos, en esta herramienta rojo esto, en esta herramienta rojo esto, como ve comparativamente a la respuesta. Entonces, Volviendo un poco al proceso de, de construcción del, de la asignatura, eh, en esa etapa inicial como de planear su construcción, ¿qué se tuvo en cuenta? ¿Qué se necesitó por parte digamos, del, bueno, de la Escuela de Pedagogía, del Departamento de Comunicación y Publicaciones? de la Dirección de Educación Virtual en esa primera etapa. Entonces, ¿Cómo se desarrolló? Bueno, mmm, como te digo, inicialmente por parte del Departamento de, de Comunicaciones, eh, o sea, hablo de mi experiencia personal. ¿no? Sí, porque, porque cuando yo llegué al, al, a la construcción de esto, más o menos así fue como, como yo entré, tengo entendido de todas maneras que la Escuela de Pedagogía estuvo desde un principio, digamos, vigilando el proceso. Pero cuando yo entré me tocó trabajar más con la gente de, de comunicaciones. Entonces ahí digamos que el tema fue más orientado hacia, como les decía, una parte de imagen. ¿sí? Cómo redacto, ¿Cómo, cómo hacer el entorno de la plataforma, ¿sí? temas muy visuales. Muy, eh, los videos, bueno, entonces me tocó hacer videos y bueno, ese tema de, de registrar el video, esas cosas. Ahí yo vi inicialmente uno, unas temáticas más de forma. Eh, cuando ya entramos o, o entraron conmigo pues a trabajar la, la parte pedagógica. Entonces, digamos que ese tema de forma ya como que estaba definido. Entonces ya listo, no, la plataforma va a ser esta, eh, los recursos van a ser esto, aquí están las plantillas, aquí están los números, ya están todos. Pero ya digamos que ahí el, el proceso sí fue un poco más coherente porque primero la asesora pedagógica pues era la que me orientaba en temas pedagógicos, yo soy ingeniero, no, no soy pedagogo, entonces pues siempre uno como ingeniero le eh, es un poquito complejo manejar el, la dinámica, la, la dialéctica de la pedagogía, entonces ella como que era mi interlocutora acá en la escuela de ejemplo entonces ella era la que me decía, bueno ah, profe, entonces nos toca para definir el mapa conceptual, por ejemplo entonces necesitamos hacer un mapa conceptual de, del MOOC entonces eh, yo, yo le hablaba a ella, ella como que traducía pues mis planteamientos del el mapa conceptual de todas maneras ella pues me lo mostraba y íbamos uh -huh. hemos solicitado como una especie de razón. después eh, los campos de estudio eh, los trayectos de, de aprendizaje, cuando estaban definidos, entonces, ¿cuántos trayectos vamos a crear que uno, que dos, que tres? Y digamos, ya cuando estaba como definido todo ese trabajo pedagógico de, de parte mía, digamos con interlocución mía, eh, yo sé que Rocío pues, tuvo que elaborar documentos, mucho trabajo pues de... de, de de sustentación pedagógica, pues es lo que se hizo. Entonces ya yo entraba con el departamento de educación virtual a manejar el tema de los dispositivos que se iban a crear. Eh, la, se hicieron videos, se hicieron... Eh, ¿cómo es que se hizo? Se hicieron... Básicamente lo que tengo son videos y algunos, algunos documentos que yo hice, que estructuré, que se montaron en la plataforma. Pero ya entonces en ese, en ese momento sí como que la imagen estaba ya definida y educación virtual con un, con un ingeniero pues especialista en el tema de desarrollar material para eso. Entonces nos encargamos de, de ir construyendo los, los dispositivos. Entonces, no los dispositivos, no los materiales, recursos, los recursos que pues en eso sí también uno como profesor no es muy hábil, no, o sea, pues uno no, no pasa pues, de una presentación de PowerPoint, ellos pues sí conocen más herramientas, pueden hacer las cosas más llamativas, meterle música, meterle todo eso. Finalmente, ¿cuáles fueron los tipos de dispositivos? Usted habla de videos, también de unos textos que usted escribió, sí. me imagino que eso se publicaría en PDF. Sí, en PDF. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Algún otro recurso? Bueno, que ellos, ellos necesitan, el, el, el, el curso requiere de un acceso a, a unos software. Entonces ahí también hay un actor importante que es eh, básicamente el Departamento de Sistemas de la, de la Universidad. Porque aquí, pues el, el tema de las licencias de esos software, pues digamos que tiene que tener un manejo bajo unas ciertas pautas por, por cómo la universidad compre la licencia y le garantizar el acceso de las personas a ese, a ese programa. Entonces ahí los recursos también pues era el acceso, yo, o sea yo lo contabilizaría claro. como un recurso sí. porque yo dejaba un, dejaba un ejercicio uh -huh. de ejemplo que era el que estaba en el video, o sea, el video básicamente lo que hacía era ir como mostrando el proceso no, miren, usted está aquí en el programa usted llama este botoncito pone este elemento acá pone este otro acá va construyendo, compila o verifica que todo esté bien con este botón era básicamente lo que hacíamos Pero es decir ya, que eran, eran videotutoriales tutoriales. Video tutoriales. Más, más como capturas de pantalla Sí. no era usted hablándole a la... no, sí, hablándole también, la, también tenían sonido porque recuerdo que con Mario... El, el, eh, con Mario hacíamos el proceso, y era un proceso, recuerdo, hasta cierto punto largo. Porque entonces yo me sentaba con Mario, bueno, incluso con la pedagoga también, digamos. Entonces, bueno, ¿cómo se construye un modelo? En 25, que es uno de los entonces, aquí abrimos el programa, entonces llamamos al espacio de las variables, eh, seleccionamos esta, este objeto, lo traslado acá, este objeto lo traslado acá. Eh, porque digamos para darle consistencia a todo mmm, había que mirar que todo también fuera encadenado con todo lo que habíamos hecho anteriormente entonces, ah, mire, entonces yo tra yo, todo se discurrió en un ejercicio ejemplo, que yo fui construyendo entonces mire, yo tengo el problema tengo el modelo matemático voy a montar el, el modelo de simulación en 25, entonces este es un modelo matemático, entonces esta variable corresponde a este botoncito, esto, esto. Entonces sí había que darle como, para que no quedara como perdido, por Ajá. eso te digo que la pedagoga ahí era, era no. un elemento valioso. Y entonces se hacían las capturas de pantalla, eh, me acuerdo que después Mario esas capturas de pantalla las llevaba a, a otro software. En ese software ya él podía meter las capturas, construir el video, ir metiendo una secuencia, ir metiendo eh, video, ir metiendo, eh, metiendo audio, metía, a veces metía musiquita. Bueno, uh -huh. Entonces, eh, era un proceso que los video, los tutoriales no eran tampoco tan extensos, pero sí, digamos, de, creo que están del orden de 10-15 minutos, pero eso representaba, no podía durar toda una tarde haciendo haciendo ese material con Mario uh -huh. pero sí ese era como el, el tipo, de, tipo de recursos que... también en teoría eh, eh, se, se les da acceso a ebooks que la universidad uh -huh. tiene entonces hay otro elemento ahí de recurso que, que son pues links básicamente para que la gente pueda a consultar la bibliografía que, que uno le solicita y que pues se supone que están en la parte de la biblioteca de la universidad uh -huh. Uh -huh. si usted pudiera describir digamos todo el proceso de A a Z, ¿cierto? Desde, desde la primera idea del curso hasta, hasta cuando ya habían estudiantes desarrollando las actividades, eh, ¿cuáles serían esas etapas para, para, del proceso? Bueno, yo, yo diría que una primera etapa está en la, como te decía, en la estructuración de una, de una malla curricular que, pues, digamos que ahí creo que no, no difiere mucho de lo que uno haría en un curso presencial. O sea, uno tiene que definir, bueno, o sea, líneas de trabajo. Pues yo sé que el, el, la, la escuela PEB es muy precisa en, en, ese, en cómo se construye un currículo. Entonces, yo diría que eso es lo primero, uh -huh. o sea, no, uno no crea cursos virtuales eh, si uno no puede tener establecido como ya o sea, un, un contexto global de cuál es el, el digamos, la, la finalidad formativa de lo que uno está haciendo. O sea, si fuera así, sería más como, yo lo veo, como más bien hacer un blog bueno, sí, una cosa ocurra. que se me ocurrió ya, no, esto, esto primero tiene que haberse definido, una malla curricular. Después de eso, bueno, entonces pues se, se establecen en, en el caso de que nosotros en la expresión llamamos los módulos. Esos módulos tienen que, de todas maneras, en sus desarrollos, o sea, la construcción de sus sílabos, de sus PDA, deben de corresponder a una a una lógica dentro del currículo y ya ha entendido eso, pues entonces uno como profesor comienza a a, a proponer un un discurso o sea, mire, la, la asignatura es esta, el objetivo central es esta, ¿cómo usted lo desarrollaría como profesor? entonces de pronto lo que lo que se, se planteaba con el mapa conceptual bueno, entonces cómo, usted cómo explicaría esto? en términos de, de cubrir estos conocimientos, estos objetivos generales. Entonces uno lo construye. Y después de ello, mmm, recuerdo que el mapa conceptual, el, el objetivo era establecer los trayectos formativos. Entonces en esos trayectos formativos, dependiendo de... Eh, me planteé un momento. Claro que es,